Hemos eh, tenido una, una reunión esta mañana con el Ejecutivo de la CV y, y, y rectores de las universidades, básicamente con ocho rectores, donde hemos firmado un preacuerdo de una subvención extraordinaria que estaría dando el Tesoro General de la Nación a las universidades para que, permita, para que esto les permita seguir funcionando y eh, llegar a fin de año sin problemas, eh, fruto de de algunos eh, rebajas en los ingresos que tenían las universidades, ellos han estado con problemas y por ello es que el viceministerio de presupuesto ha ido reuniéndose eh, de manera eh, eh, particular con cada una de las, de las universidades y hemos llegado a tener unos acuerdos de montos que les permitan eh, eh, seguir funcionando. Obviamente estos montos están, son diferentes en función a cada universidad eh, hay universidades que tienen diferentes necesidades y por ello es que se ha decidido ir una a una eh, negociando para que podamos llegar a un acuerdo. Eh, la, la, noticia, la buena noticia es que hemos podido llegar a un acuerdo, hemos firmado eh, básicamente esta mañana el acuerdo con, con siete universidades, eh, nos faltaría de los ocho que estaban con San Simón que seguimos en negociaciones y eh, faltaría cuatro universidades eh, eh, todavía llegar a un acuerdo que es la Universidad de eh, San Andrés, la Universidad del Alto y la Universidad de eh, San Francisco Javier de Sucre. ¿Alguna pregunta? Es? Eh, es, es evidente que las universidades tienen distintas necesidades presupuestarias, pero en globo, ¿cuánto sería el, el, la reformulación presupuestaria? Bueno, eh, sin, sin contar la...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 que es eh, el, el destino, es básicamente lo, lo, el funcionamiento de la, de la universidad, que uno de los rubros es eh, sueldos y salarios. ¿no? ¿Desde cuándo estaría en vigencia este, esta asignación extraordinaria del ministro? Bueno, en realidad, eh, eh, en, el, en la presentación del presupuesto eh, que hemos presentado hace una semana, el reformulado, Hemos planteado que nos autorice la, la asamblea el uso el, el, el, de, de subvenciones extraordinarias, el, nos autorice la subvención extraordinaria a las universidades. Y una vez que se apruebe ya en el Senado, porque se ha aprobado la anterior semana en, en diputados eh, y sea promulgada por el presidente este, esta, este presupuesto reformulado, nosotros estaríamos en condiciones ya de hacer las transferencias a, a cada universidad. Ministro, ¿Cómo se evita poder ¿Será posible? Se hablado mucho, se está hablando de que las empresas estatales están, están siendo deficitarias. hasta qué punto esto es evidente, ministro? Bueno, en realidad, eh, seguramente te estás refiriendo a la, a la publicación que ha sacado Página 7 sí. esta mañana. Eh, lastimosamente, para, ¿no? para nuevamente eh, ellos están demostrando que todas las notas que ellos eh, publican son sin el debido análisis, eh, ya nos tiene acostumbrados semana a semana a sacar este tipo de información. La publicación o el cuadro que ellos han presentado es el cuadro que es del sector público no financiero que nosotros publicamos en la página web eh, cada, cada, cada mes. Entonces ahí lo que hace es incluir todo lo que es la consolidación de todos los gastos que tienen las empresas públicas, incluidos los gastos de capital. Entonces, eh, digamos, por ejemplo, si hace una inversión una, una empresa pública, no sé, por parte de 10, 20, 30 millones, se considera desde el punto de vista del tesoro como un gasto. Para nosotros es un déficit porque se ha erogado el dinero. Si nosotros vemos desde el punto de vista empresarial... Cuando uno hace una inversión, digamos, en una, en, una, en una nueva planta, en una nueva maquinaria, esa es una inversión que se le pone en el activo. Desde el punto de vista, desde el tesoro, este es un, un, un gasto y por lo tanto es deficitario. Más o menos los egresos de capital de, de, de nuestras empresas en estos cuatro meses son 2.318 millones de bolivianos. Entonces, si ustedes se dan cuenta ese déficit que, que, que están estableciendo los... Los, eh, el periódico Página 7 principalmente es porque nuestras empresas están haciendo inversiones y eso no quiere decir que nuestras empresas sean deficitarias o estén estén eh, generando pérdidas ¿no? Ministro, disculpe, el Ministerio en algún caso se puede constituir en parte eh, eh, coadyuvante en el proceso contra el alcalde de Achacachi considerando que no ha presentado sus estados financieros Bueno, en realidad nosotros eh, eh, lo que hacemos, lo que nos manda la ley es que nosotros con, congelemos las cuentas una vez que ellos eh, no presentan el, el, los estados financieros ¿cuál es el objeto de eso? es que estamos precautelando y como no tienen los estados financieros estamos precautelando para que no siga gastando dinero entonces una vez que, que ellos resuelvan los, los problemas eh, eso va a ser entre, entre ellos el, la, la labor del, del Ministerio de Economía es precautelar por el dinero y por eso es que procedemos a la conclusión. No. Ministro, en el tema de, por favor, siguiendo con el, el, el tema de las empresas públicas, de las 71 empresas estatales, hay un, hay una normativa que manda que cada, que cada empresa que va a incrementar sus salarios... Los sueldos tienen que ser a través de un decreto supremo. ¿Cómo está? Si usted está llevando, por, eh, por favor, ese sistema de, de cuántas empresas ya han logrado incrementar para este año. Bueno, Salario. en realidad el, el número de empresas ahorita no lo tengo en mente, pero ya, ya hemos terminado, todas las empresas públicas han presentado sus, sus solicitudes. La, la condición fundamental de, para incrementar salarios en las empresas públicas es que tengan flujos de caja positivo y que tenga el, el flujo sostenible. No solamente es que hayan generado un flujo positivo, sino que en los próximos años tengan un flujo de caja positivo y en base a eso es que hemos ido presentando empresa a empresa todos los decretos. Prácticamente ya hemos terminado de, de, de presentar decretos y, y, y habríamos terminado en, en estos incrementos salariales. ¿no?